Bueno, buenos días, soy Mari Carmen Perea, soy del Grupo de Investigación de Sistemas Lineales, Teoría de Códigos y Aplicaciones y hoy os voy a presentar un seminario sobre códigos convolucionales, su modelización de entrada, estado, salida y algunas aplicaciones. Pero antes de entrar a contaros qué son los códigos convolucionales, vamos a hacer una pequeña introducción. En esa introducción vamos a ver por qué y para qué se codifica la información, vamos a ver conceptos básicos, ejemplos de códigos que comúnmente utilizamos, los códigos lineales y mmm, después de los códigos lineales ya introduciremos como una generalización, puesto que los códigos convolucionales se pueden ver como una generalización de los códigos lineales. Veremos una introducción a los códigos convolucionales. Primero presentaremos como la parte física de implementación eh, de estos códigos y luego ya pasaremos a, a la introducción más matemática y veremos un tipo concreto de, de representación de estos códigos que es lo que se conoce como la representación de entrada, estado salida es decir, una representación a partir de un sistema lineal de control discreto y luego veremos cómo obtener nuevos códigos convolucionales a partir de concatenación de, de otros códigos, convolucionales e incluso concatenación de códigos lineales y códigos convolucionales. Bueno, y luego veremos una de las aplicaciones, veremos la de TurboCódigos, y si nos da tiempo, pues presentaré alguna de otras aplicaciones que ahora mismo estamos trabajando en el grupo. Bueno, pues ¿por qué y para qué se codifica la información? Pues para... Por una parte, para transmitir eh, la información de forma segura y también para transmitirla de forma fiable y a, traves, a través de un canal que no sea o, o fiable o seguro. Ejemplos, pues tenemos eh, las comunicaciones por telefonía usual, es decir, donde el canal es el cable. También tenemos las comunicaciones vía satélite, donde el canal es el espacio, las comunicaciones por telefonía móvil, donde el canal también es el espacio, y, por ejemplo, eh, las grabaciones de CD o grabaciones en un propio disco, en un disco duro, donde el canal es el propio disco. ¿Y qué, se quiere, qué quiere decir que el canal sea poco seguro? Bueno, cuando hablamos de canal poco seguro es que cuando se, se transmite la información pues puede haber gente diferente del emisor que es el que la, el que la envía y el receptor que es el, el que la recibe que pueda interceptar esa información y nosotros no queremos que sea interceptada, es cuando hablamos de canales poco seguros. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando hablamos que un canal es poco fiable? Pues un canal es poco fiable cuando el canal puede, en la transmisión de la información, puede haber ruido que distorsione y altere la información que estamos transmitiendo. Eh, cuando hablamos de, eh, de problemas de seguridad, es decir, de transmisión a través de un canal no seguro, es porque estamos hablando de códigos secretos o códigos criptográficos, eh, estos son los que abordan la seguridad, nosotros no nos vamos a centrar en ese tipo de codificación, o, porque más que codificación es encriptar y luego están los códigos detectores y correctores de errores que lo que intentan es resolver las dificultades planteadas por la falta de, de fiabilidad del, del canal. Eh, en general, el, el esquema de, de comunicación que tenemos, de transmisión, es que tenemos un emisor que quiere transmitir un mensaje, ahí denotado por U, que para poderlo transmitir por el canal lo tiene que codificar. El tipo del canal y el tipo de codificación dependerá de, del propio origen de la información que quieras enviar, si es sonido, si es una imagen, si es una llamada telefónica, es decir, depende de eso, los canales son diferentes y el tipo de codificación también es diferente. Eh, enviamos una vez codificada el, eh, la información, la hemos, eh, la hemos transformado en, en, en otro mensaje que denotamos como X, que es el que transmitimos en nuestro caso a través de un canal ruidoso, porque vamos a hablar de códigos detectores y correctores de errores. Y que al haber ruido en el canal, el receptor, bueno, cuando se llega, lo que llega es un mensaje distorsionado, codificado, pero distorsionado, que llamamos sí. Que al decodificarlo, en principio, como ha sido recibido de con distorsión, el mensaje que decodificamos, en principio, no tiene que por qué coincidir con el mensaje original y eso es lo que se, eh, se ocupa en la Teoría de Código, se ocupa de la codificación y decodificación junto con la detección y corrección de errores. Yo quiero des, eh, hacer hincapié que el problema más general de considerar todo el proceso del diseño del canal a usar, etcétera, de eso se ocupa lo que se llama la Teoría de la Información que fue inaugurada por Claude Shannon en 1948, digamos que a partir de la, de, de la teoría desarrollada por Claude Shannon eh, podemos, ya se diferencian las tres áreas, criptografía, teoría de la codificación y teoría de la información. Hasta entonces estaba todo ahí un poco... no había una diferenciación clara. De todas maneras, la relación entre, entre ellas sigue existiendo, pero digamos que ya son tres áreas totalmente eh, diferenciadas. Entonces, eh, como os he dicho, la teoría de códigos tiene como objeto encontrar buenos sistemas de codificación y de decodificación que permitan detectar y corregir los errores que se producen en la transmisión de, la, de los datos. ¿Y en qué consiste la codificación? Pues va a consistir básicamente en añadir una información extra o redundante a los mensajes que se quieren transmitir a través del canal con, objeti con el objetivo de minimizar esos efectos del ruido controlando de forma que podamos controlar los errores que éste produce, es decir, consiguiendo transmitir la información en un sistema eh, de transmisión fiable. La teoría de códigos correctores de errores tiene dos fundamentos matemáticos básicos, que son el álgebra lineal elemental y la aritmética. Pero en este caso no es la aritmética entera, sino es la aritmética modular, es decir, la aritmética en cuerpos finitos. Y antes de pasar a introducir los los códigos lineales y códigos convolucionales pues vamos a hablar de, los co de algunos códigos que usamos comúnmente y que en estos casos no necesitan enviar gran cantidad de información sino tan solo detectar pues errores producidos más por el fallo humano y esos son yo, los que todo el mundo conocéis pues es el, el número de, identifi de identificación fiscal el International Standard Book Number los códigos de las cuentas bancarias y los códigos de las tarjetas de crédito. Este tipo de códigos, que son códigos detectores de errores, pues, por ejemplo, el NIF eh, lo que hace es en el NIF los números del DNI son los dígitos de, de información y la letra es el dígito de control, que se obtiene calculando pues el resto de dividir, la suma de los dígitos del, del, del DNI, dividirlos es decir, por 23 es decir, estamos, trabajamos módulo 23 y lo que hacemos es asignarle a cada a cada letra le asignamos un número entre 0 y 22, por eso es porque trabaja en módulo 23 ¿este código qué es lo que hace? ¿qué podemos hacer con este tipo de códigos? bueno, pues si tú tienes un DNI puedes calcular la letra simplemente sumando los dígitos del DNI y, y lo que haces es ver cuál es el resto, es decir, calculas módulo 23, se la suma y, le, y con la tabla miras a qué letra le corresponde. También, por ejemplo, si nos falta uno de los dígitos del DNI y sabemos la letra, lo que podemos hacer es calcular cuál es el dígito de fal que falta, es decir, que en cierto modo puede, eh, bueno, detecta un error y puede corregir un dígito, es decir, la falta de un dígito si no puede corregir el dígito pero si falta uno lo puede determinar bueno pues lo mismo, eh, son de forma similar está el del ISBN que se calcula en este caso eh, trabajando módulo 11, es decir lo que haces es que eh, la suma de esta, de los, del ISBN calculado de esta forma sumando 10 el primer dígito más 9 por el segundo y así eso tiene que ser congruente con 0 módulo 11 por eso a veces eh, se necesitan 11 símbolos entonces el número 10 lo que se le hace es asignarle la letra x bueno y de forma análoga bueno ahora ya tenemos otros códigos lineales vamos a introducir un ejemplo claro de cómo se construye un código lineal un código lineal por ejemplo podría ser un código de triple repetición. Es decir, ¿cómo me aseguro yo que aunque en el canal haya ruido y se distorsione la información yo pueda recuperar el mensaje original? Pues envío tres veces el mismo mensaje. Es lo que se llama un código de triple de triple repetición. Ese código se, se generaría con una matriz, que en este caso sería una matriz fila toda de unos. Si estuviéramos trabajando Evidentemente aquí los mensajes estoy suponiendo que trabajo en un cuerpo finito de característica, es decir, de, característica Q, de Q, de Q-elementos. Si estoy considerando el código binario, es eh, decir que muchas veces, la mayoría de veces, se utilizan códigos binarios. Otro tipo de código lineal binario, por ejemplo, es el binario de control de paridad, donde si yo tengo un mensaje X y Z, es decir, estoy suponiendo que te, estoy que tengo de dimensión 3, es decir, las entradas están en un subespacio de dimensión 3, las salidas las transformo, son elementos de un subespacio de dimensión 4. ¿Y qué le añado? Pues lo que le añado es, mando el mensaje y añado una nueva, una nueva componente que la construyo con la suma, de cada una de las componentes del mensaje, eso es lo que es un, un código de control de calidad, de, de paridad es decir, en este caso sería ahora veremos los conceptos de los códigos lineales pero aquí ya se ve que realmente un código lineal que va a ser un subespacio vectorial que va de un subespacio de dimensión k a un subespacio de dimensión n donde n es mayor que k, es decir es lo que vamos a ver aquí. Un codificador, ya planteando de forma matemática que es un código lineal, pues diríamos que un codificador lineal sobre un cuerpo finito Q, es decir, sobre de Q elementos, es una matriz de orden K por N, con K menor o igual que N, con coeficientes en el cuerpo, y las K filas de esta matriz son las que generan el subespacio vectorial de f sub q sobre n y los vectores de este subespacio son las palabras código un código lineal de longitud n y dimensión k sobre f sub q es un pues no es ni más ni menos eso, un subespacio vectorial de dimensión k y el número de bits de redundancia son n-k, menos esa es la información adicional que yo estoy enviando un codificador o una matriz generadora del código lineal es por lo tanto una matriz de tamaño k por n cuyas filas forman una base del código y las palabras... Y, y, y bueno, esa base se llaman las palabras base del código es decir, que es bastante sencillo evidentemente, como so trabajamos sobre cuerpos finitos el número de palabras eh, son finitas las que yo puedo eh, considerar en f sub q ...son finitas y las palabras código también son finitas... ...aquí todo es finito. Una pregunta, ¿en la matriz de paridad anterior? No, a esa no, hemos visto la matriz generadora... ...ahora voy a introducir la matriz de paridad. Ah, pero antes había un bueno, eh, bueno, esto no lo que se decía es que era un código binario... ...de control de paridad. Se llama de control de paridad... ...porque lo único que hago es... ...añadir una única componente... ...que claro, cuando me voy a detectar el error? pues cuando no me dé 0, luego cuando calcule la matriz de paridad. Es decir, aquí, por ejemplo, si, si yo introduzco 1, 0, 1, eh, la paridad valdrá 0. Si introduzco 1, 1, 1, 1, la paridad valdrá 1. Luego, ahora veremos cómo se detecta, para ver cómo se detectan los errores, tenemos que introducir lo que se llama la matriz de paridad. Dime. ¿Por ver si entiendo bien el concepto? Sí. El, la columna de paridad es la de la derecha ¿verdad? La otra. sí entonces, bueno, aquí tú, sí. Entonces, tú estás codificando por fila tú aquí introduces una palabra de, de tres componentes y te sale una de cuatro Sí, la última es la de la paridad entonces si tuviéramos la primera palabra 1, 1, 1 la salida sería 1, 1, 1, 1 es decir, que tendríamos la misma columna de paridad es sí. decir que ese error en este caso no lo detectaríamos. Si se transforma. Claro, vamos a ver que dependiendo del tamaño del código y de, de la redundancia, tú puedes detectar o corregir. Eso ahora lo veremos, que eh, para eso vamos a introducir a continuación lo que es la distancia del código y en función de la distancia, pues sabrás cuántos errores puedes detectar y cuántos puedes corregir. Claro, pero en ese caso, si se transformas en los ceros de la primera fila por unos, por error, no, ¿No se detectaría el error? Pero... No. Puedes detectar un error. Siempre vas a poder detectar un error. Pero ahora veremos cuál es la ahora veremos cuál es la distancia de este código, por ejemplo, y veremos. Bueno, ya sabemos lo que es la matriz de eh, generadora y ahora está también lo que se llama la matriz eh, de control del código lineal. Y es una matriz a que se construye a partir de la matriz generadora y que cumple que al multiplicar, es decir, la matriz generadora por la traspuesta de la matriz de control tiene que dar la matriz nula podemos definir el código lineal en términos de esta matriz de control y cómo será esta es la que se utiliza para ver si una palabra pertenece al código o no, es decir, si yo tengo un conjunto de palabras que están definidas en f sub, n, en f sub q sobre n Pues si es una palabra código, es decir, las palabras código son aquellas que al multiplicarlo por la transpuesta de la matriz de paridad me da la palabra nula. Si no me da eso es porque ha habido algún error. Eh, bueno, pues como ejemplo se podría calcular la matriz de paridad de, de, de los códigos binarios de tri, eh, los que hemos visto, el de triple repetición y el de control de paridad. Podéis vosotros hacerlo como ejemplo, lo podéis ver. Pero vamos a ver lo que él iba a que dice, bueno, hay palabras, que hay, hay errores que no pueden corregir. Vamos a ver que, eh, dado un código lineal, cuántos errores puedo detectar y cuántos puedo corregir. Para eso se introduce un, un concepto de distancia. El concepto de distancia que se utiliza en la teoría de códigos es que la distancia, la distancia entre dos palabras es el número de componentes que tienen distintas. Como el código es lineal, pues eh, bueno, el peso de una palabra viene dado por el, el número de componentes no nulas. Entonces, si yo tengo esta palabra, su peso es 2. <coughs> y definimos la distancia mínima, es decir, la distancia del código, perdonad, la distancia del código como el mínimo de la distancia entre dos palabras cualesquiera del código. Ahora, como el código es un código lineal. Entonces, la distancia se puede calcular como el mínimo del peso de las palabras código que sean no nulas. Entonces, si la distancia es mayor que T, se pueden detectar eh, errores de peso menor o igual que T. Y si la distancia es mayor que 2T, se pueden corregir errores de de peso menor o igual que T es decir que puedes corregir hasta T errores donde T es decir, o puedes corregir D errores donde re, D es la distancia mínima puedes detectar y puedes corregir D partido por 2 ¿de acuerdo? es decir, que en el ejemplo que hemos visto antes pues el peso mínimo el peso mínimo es 2 por lo tanto eh, vas a poder detectar hasta dos errores solo vas a poder eh, corregir un error entonces si tú envías una palabra que tiene más de un error ya no la vas a poder corregir lo puedes detectar pero no corregir ¿de acuerdo? es decir que ¿Peso mínimo incluye también la otra columna, dos combinación lineal de...? El peso mínimo es de las palabras. Entonces yo aquí lo que he mirado es el peso mínimo de la base. La base, la, la, la base que genera este código son estas palabras. Cualquier combinación lineal de estas siempre va a ser una palabra que va a tener al, peso, al menos peso 2, porque esto es una base. Entonces yo ya sé que el peso mínimo de este código es 2. Por lo tanto, ya sé que voy a poder detectar como mucho hasta dos errores, pero solo voy a poder corregir un error. Es decir, que si, yo, si me llega una palabra, código, con dos errores, no los voy a poder corregir. Los voy a poder detectar que hay error, pero no los voy a poder corregir. Solo podré corregir cuando la palabra que yo he recibido tiene un único error. Bueno, pues, ya sabemos más o menos cómo funcionan los códigos lineales, su matriz de, la matriz generadora, la matriz de paridad, es decir, son subespacios vectoriales, y, bueno, no, no, sabemos que nuestro objetivo es, es eh, construir códigos que sean buenos, que sean buenos es que puedan detectar y corregir el mayor número de errores. Bueno, pues, la teoría de Shannon nos asegura la existencia de lo que se llaman códigos óptimos, para una lo, pero claro, para una longitud suficientemente grande, cuando estamos hablando de códigos lineales. Es decir, claro, en ese del de, de código binario de paridad solo, hemos, solo le hemos añadido una componente. Ese no es óptimo, porque yo, para que fuera óptimo, me gustaría que corrigiera hasta tres errores. Y ese solo puede corregir uno el problema, ¿cuál es el problema? porque dices, bueno pues pongo 1 que le añade, pongo la n lo suficientemente grande para que me corrija todos los posibles errores pero ¿qué es lo que ocurre? que la complejidad de decodificación aumenta de forma exponencial con el, aument, con el crecimiento, es decir, conforme aumentas n la complejidad de decodificación crece exponencialmente con lo cual hay que buscar un equilibrio entre el número de errores que puedo detectar y corregir y la complejidad del código que yo voy a utilizar, que voy a implementar. Es decir, que teóricamente se, se pueden construir códigos óptimos, pero que luego no te, no te va a rendir cuenta esa implementación porque codificar es sencillo siempre, no es... No, no es no entraña grandes dificultades aunque la N sea grande, puedes tener problemas de almacenamiento o, o problemas de pero no hay grandes problemas, el problema es la decodificación el problema está siempre en la decodificación entonces bueno de entre los códigos lineales óptimos más utilizados que se utilizan por ejemplo en la grabación de CDs pues están los códigos de Hamming, códigos BCH y códigos Resolomon. Solomon estos códigos se utilizan hoy en día estos códigos aparecen en los años 60 eh, y bueno pues pues son códigos que, que sí que son óptimos y que y que tienen eh, se pueden implementar algoritmos de codificación que que son viables, que son efectivos de hecho digo que son de los años 60 y están en, en pleno es decir, que se implementan en la práctica. Y bueno, hemos visto los códigos lineales y salvo pocas excepciones, podemos decir que los códigos detectores y correctores de errores se pueden se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que más se utilizan en la práctica, que son los códigos lineales, que acabamos de ver, una pequeña introducción y los códigos convolucionales, que es en lo que está centrado un poco más este, este seminario. Y vamos a ver un poco la codificación convolucional. La codificación convolucional sigue siendo una codificación lineal. Eh, luego veremos por qué es la generalización natural cuando veamos desde el punto de vista matemático. Y, y bueno, con la codificación. La codificación convolucional con la decodificación de Viterbi, pues es de las técnicas más adecuadas. En, en canales que, en los que la señal transmitida se ve corrompida principalmente por ruido gaussiano, blanco y aditivo es decir, como os he dicho, de esa otra parte del tipo de canales en los que se transmite la información se encarga la teoría de la información pero sí se sabe eso está estudiado en teoría de la información dependiendo del tipo de canal qué tipo de códigos son los más adecuados y eso es porque dependiendo del tipo de canal en los tipos de errores que se dan son de diferente tipo unos son a ráfagas, otros son aislados, es decir que dependiendo del canal el tipo de errores que se, que se dan son de, de un tipo diferente y dependiendo del tipo de errores te interesa más un código u otro por la forma de decodificar entonces aquí tenemos, vamos a ver primero una introducción más bien física de qué es un codificador convolucional, es decir si yo lo tengo que, que implementar en una máquina, la máquina cómo funciona pues en un codificador eh, ahora lo que tienen son estados. Entonces tiene unos estados internos que según la entrada que van sufriendo, eh, que se van, eh, van recibiendo en los diferentes eh, instantes, esos estados van cambiando y dependiendo de esos estados, del valor de esos estados o de la situación de esos estados, las salidas son diferentes. Es decir, en un código lineal la salida solo depende de la entrada. Entran bloques fijos de longitud k y salen bloques de longitud n. Y la salida n solo depende del bloque k que he introducido. Aquí siguen entrando bloques de longitud fija, k, y salen bloques de longitud fija, n. Pero ya la salida no depende únicamente de la entrada, depende de esa entrada y de varias entradas anteriores que vienen registradas, que son las que modifican esos estados es decir, según el estado, entonces ahora eh, depende el resultado ya, como digo, no depende únicamente del bloque que entre en un instante sino de ese bloque y de varios anteriores entonces los codificadores convolucionales se basan en, cre en crear dependencia temporal y secuencial entre los bloques codificados estos codifican, la, eh, condicionan, en cierto modo, la, la probabilidad de error de acuerdo al orden de llegada de cada bit del mensaje. Y las operaciones de codificación, pues como digo, no sólo dependen de los valores de cada bit del bloque a procesar, sino también del orden de llegada del bloque. Y bueno, gracias a la memoria, es decir, el número de estados que tiene el codificador, eso se denomina memoria del código, pues eh, el codificador maneja estados que están determinados de acuerdo a la configuración de los valores de esta memoria. Lo vamos a ver eh, de acuerdo, como digo, al, al estado en que se encuentre, procesa los, eh, los datos de entrada de forma particular y, de, y debido a la, a la dependencia secuencial del procesamiento de cada bloque se reduce la probabilidad de error porque genera eventos dependientes a través del tiempo. Bueno, esto sabéis que se conoce como un, un, se caracteriza esta característica se conoce como un proceso estocástico de Mar de Markov, pues en el, el cual asegura que la probabilidad de eventos futuros no solo están condicionadas al estado presente, sino también al resultado del estado anterior, a grosso modo. Pero eh, aquí podemos ver, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo funciona. Vamos a suponer que tenemos un codificador que la entrada es de dimensión 1, son bits y, y que tenemos, eh, es decir, en R1 es donde registramos el bit de entrada pero tenemos dos registros más R2 y R3 que son registros de memoria es decir, aquí tendríamos representado un código convolucional eh, de entrada 1 Salida 3 y de memoria 2. ¿Y cómo construye las, las salidas en función de la entrada? Bueno, cuando entre el primer dígito, suponemos cuando vamos a empezar a codificador que todos los registros están a cero Entonces, cuando entra el primer bit, tenemos que R1 está a 1 y los dos eh, registros, los otros dos registros están a cero ¿Y cómo construye las salidas? Pues como veis, S1 lo que hace es que tiene como salida el valor que hay en R1 en S2 lo que ha hecho es que ha sumado R1 más R3 y en S3 lo que ha hecho es sumar R1, R2 más R3 y así construye las salidas eh otra forma de representarlo, eso era como más el codificador en plan físico, es lo que se conoce el diagrama de estados. Te dice, bueno, como estoy en un código binario, ahí dice, tengo cuatro, en este caso, si es de entrada 1 y salida 3 y tiene dos registros de memoria, los, los posibles estados de los registros de memoria son cuatro. Como estoy en binario y hay dos registros de memoria, pues los registros, es decir, el estado de los registros de memoria pueden ser que los dos sean 0, que uno valga 1 y el otro 0, eh, 0, 1 o 1, 1. Esos son los, los, los cuatro posibles situaciones de los registros de memoria. Entonces te dice, se representa si está en el estado A y tiene un el input 0, la salida es 0, 0, 0. Si está en el estado A, en el estado A y el input es 1, la salida es 111 y pasa al estado 10. Si está en el estado C y entra un 0, la salida es el 001 y pasa al estado B. Y eso es lo que se conoce como el diagrama de estados de un código. Estos diagramas pueden ser útiles para códigos binarios pequeñitos, pero como podéis imaginaros, para los códigos que se manejan en la realidad no son efectivos esto es para, más que nada para saber cómo funciona un codificador binario, ahí tenéis la relación como hemos visto antes de lo que es la representación de los registros con el, el diagrama de estados ahí pone un ejemplo si fuera a codificar una serie tiene una serie de entradas pues cuáles son las, las salidas va registrando todas las salidas sin embargo, sí que hay otro diagrama que se, se utiliza, que es el que se conoce como diagrama de trellis y también se basa en los estados del codificador y en sus posibles caminos. De cada nodo parten ramas hacia los nodos siguientes, permitiendo representar de forma lineal la secuencia de los eventos. El único inconveniente es que parece así algo desordenado. Por ejemplo, si tenemos los, los, el caso que hemos presentado anterior pues el diagrama de Trellis estaría, sería de esta forma. El diagrama de Trellis es el que se utiliza para la decodificación y la forma de representarlo es que aquí tenemos los cuatro est posibles estados, y aquí tenemos, pues si, en, si en el instante 1 entra un 0, esto es, es, pasaría al 0 y si entra un 1, lo que pasaría sería a este. Estado y pasaría y vamos recorriendo, es decir, vamos haciendo todos los posibles caminos. Es decir, aquí esto es en el estado T sub 0. Si entra un 0, la salida es 0, 0, 0 y paso aquí. Si entra un 1, la salida es 111 uno, uno, uno, y paso a este estado vamos en función de cada salida una vez que estoy en un punto dependiendo si entre al 0 o entre al 1 lo que ocurre voy poniendo todas las posibles ahí tengo eh, un diagrama de trellis ya completado en 7 instantes y cómo se utiliza esto para decodificar bueno pues el diagrama de trellis bueno ahí también para hacerlo se hace completo la, las entradas y las salidas con la tablita para que veáis de dónde sale, pues si yo envío esta entrada, voy recorriendo, es decir, la flecha verde es por dónde sería el camino que me va llevando el trellis. ¿De acuerdo? Es decir, por, para esas entradas que había puesto ahí, tengo las salidas. ¿Y qué ocurriría si yo, por ejemplo, eh, modifico, es decir, sufren error estas tres cifras, en vez de 1, 0, ahí es, los, las cambio, las modifico, es decir, se han permutado, se han, ha, ha habido ruido y se han cambiado. Pues, ¿qué es lo que haces? Pues tú recorres, cuando llegas al error, recorres los dos posibles caminos que pueden haber. Entonces te sale un camino marrón y un camino azul. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que miramos es el peso de cada camino. ¿Y cuál va a ser, en este caso, el camino eh, correcto? El camino correcto, bueno, no tiene por qué ser el correcto. El que más se aproxime, el que más se aproxime a la palabra correcta es el camino que tenga menos peso. Que sea el correcto o no dependerá del código correcto que yo esté empleando, la capacidad detectora y correctora de errores. Si tiene capacidad suficiente para corregir tres errores, los corregiría. Si no, pues tienes la palabra más próxima a la que tú has enviado. Bueno, pues ya una vez visto el un poco el de forma global en qué consiste un código convolucional pues vamos ahora a introducirlo de forma matemática eh, los introdujo los códigos lineales los introdujo Elías en, el, en 1960 y bueno pues es, la forma, es una extensión natural porque en los de los códigos lineales porque en los códigos lineales lo que nosotros tenemos es una, la matriz generadora es una matriz con elementos del cuerpo. Pues vamos a ver que los códigos convolucionales, esos registros matemáticamente eso lo que hace es que el, el, la matriz generadora, el codificador, en lugar de ser una matriz con elementos del cuerpo, va a ser una matriz polinomial. Puede ser también racional. Es decir, ahora ya no vamos a tener, como es trabajo en el anillo de los polinomios, ya no voy a tener... Esta es la aproximación desde módulos porque trabajo con matrices generadoras que sean polinomiales cuando los introdujo Elías de forma original lo que trabajaba era con el, el cuerpo de las, de las series de Laurent. entonces sigue, sigue siendo un subespacio pero qué es lo que pasa que en la, en la práctica la información, los mensajes son finitos no son series infinitas por eso esta aproximación es como no es que, bueno, es otra forma desde el matemáticamente es tan correcta como la otra pero no util utilizas la herramienta que necesitas, es decir, la memoria es finita la del código por eso utilizas un polinomio la única pega es que en vez de tener subespacios vectoriales tienes submódulos de un módulo libre porque claro, el pol los polinomios tienen estructura de anillo, ya no puedo dar eh, utilizarlos y configurar una estructura de, de espacio vectorial puedo tener estructura de módulo y entonces ahora los códigos son submódulos y una matriz aquí estamos trabajando con columnas antes habéis visto en los códigos lineales k por n se trabajaba por fila es decir, multiplico por la izquierda o multiplico por la derecha como una columna es lo mismo es decir, tengo una matriz de tamaño n por k polinomial que esa es la matriz generadora, si es la matriz generadora, entonces las palabras código, v de Z, son polinomios, se, se calculan multiplicando la, el input por la matriz generadora, que en este caso es una matriz eh, también de, de, con, eh, cuyos elementos son polinomios definidos sobre un cuerpo finito. Se dice que la tasa del código es k partido por n y bueno, aquí lo que tenemos que llevar cuidado es el tipo de codificador. Ya podemos tener lo que se llaman codificadores catastróficos que lo que ocurre es que una palabra de peso infinito la transformaría en una palabra de peso finito. Eso estaría diciendo que estamos codificando eh, cometiendo infinitos errores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues queremos tener códigos, es decir, codificadores, códigos que no sean, es decir, que sean buenos. Lo primero que tienen que ser buenos es que sean no catastróficos. Eso matemáticamente se define que dice que, que el código sea observable y trabajando en sus módulos para que un código sea observable, su codificador, su matriz generadora, tiene que ser lo que se dice una matriz prima por la derecha es decir que tenga una inversa es decir que no tenga factores primos por la derecha si es observable el código, es decir el codificador es una matriz polinomial eh, prima por la derecha pues entonces el código es no catastrófico y ahora ya vamos a Ver cómo, porque claro, cuando yo estoy trabajando con la matriz, con GDZ, yo no tengo una noción de cuál es la situación de los diferentes estados del sistema, del código. Porque doy una entrada y obtengo una salida. Y no tengo, no tengo, una, no tengo una visión de cómo está la situación de, de los estados. Si yo quiero eso, ¿cómo puedo modificar, ¿cómo puedo modelizar un código? Pues yo no sé si conocéis la teoría de sistemas lineales es un sistema lineal de control que es simplemente lo que hace es eh, aquí tenemos el, un código convolucional de tasa eh, k partido por n y complejidad delta vamos a ver qué es la, veremos qué es la complejidad se puede escribir por un sistema lineal de esta forma donde las X son los vectores de estado, las U son las entradas y la i es la paridad. Y la palabra código está formada por la entrada y por la parte de paridad. Cuando tengo un código, un codificador de esta forma, donde la palabra código está formada por el input que se llama, y por una salida, que es la parte de paridad, es lo que se dice que es un codificador sistemático. Aquí ya sí que las matrices A, B, C y D son matrices definidas sobre el cuerpo finito en el que esté trabajando y aquí sí que voy teniendo una noción de, que lo que, de, que, de cuál es la situación de los estados. Es decir, cuando empezamos a codificar, el vector de estados eh, estará a cero, y dependiendo de la entrada y el vector inicial, el x 0, si es 0, obtendré el x 1, el vector de estado en el, en el, en el instante 1 y con ese mismo estado y ese input obtengo la salida en ese instante. Y así de forma recurrente yo puedo ir calculando cuáles son para cada entrada, cuáles son las diferentes salidas y por lo tanto las palabras código y cuál es el vector de estado en cada instante. Eh, lo que se dice aquí, que es el, la complejidad, es lo que se dice en la teoría de códigos, el grado de Macmillan, el grado del, de, del, de complejidad. Eh, físicamente, el grado de la complejidad el, el, el, la complejidad es el número de cajitas que yo necesitaba en el codificador para poder eh, codificar. Es decir, en, antes hemos visto un ejemplo que las entradas eran de un bit y luego tenía dos cajitas que eso era la memoria pero como solo tiene una entrada aparte de ser la memoria 2 en ese caso la, la complejidad también sería 2 porque es el número de cajitas que yo necesito para representar el código es decir que la complejidad es el número de cajas que yo estoy utilizando en la representación física es decir, que yo necesito para representar el código eh, para cada instante yo tengo eh, las diferentes palabras cuando yo tengo una secuencia de varias palabras códigos en, en, el, en el tiempo es decir, estoy codificando y tengo la palabra código en 0, en 1, en 2, así eh, obtengo un mensaje ese mensaje, bueno, se dice que es una palabra de peso eh, finito si llega un momento que ya los estados vuelven, las, las entradas son cero, los estados son cero a partir de un cierto instante y por lo tanto las salidas también son cero. Es decir, ahí es cuando he terminado de enviar el mensaje, son lo que se llaman palabras de peso finito, que es lo que nosotros normalmente tendremos, porque el mensaje puede ser más largo, puede ser más corto, pero siempre va a ser finito el conjunto de todas las palabras finitas de todas las palabras código finitas, de todas las secuencias es lo que se llama el código convolucional de peso finito generado por las matrices ABCD y que se denota de esta manera, es decir, el código generado por ese sistema, por el sistema ABCD es decir que Ahí eso sería el conjunto de todas las palabras de peso finito que yo genero a partir de ese sistema. Eh, la matriz A es de tamaño delta por delta, donde delta hemos dicho que era la complejidad. Y... Si es de tamaño delta por delta, es lo que se dice que la representación es minimal. Es decir, que tengo la representación del código con el número mínimo de las cajitas posibles. ¿Y cómo sé yo, porque a mí me da una representación con la matriz de un tamaño, cómo sé yo si esa representación es minimal? A mí me gustará tener una representación minimal porque para qué voy a utilizar 20... Registro, es decir, voy a hacer un sistema físico con un montón de cajas cuando puedo hacerlo en la mitad de, de las cajitas. Bueno, pues eso eh, se obtiene, a ver dónde está, ¿Se, ha, se lo ha comido. Bueno, pues os digo que eso es cuando el sistema, es lo que se dice en la teoría de control, es un sistema controlable. Es decir, lo que se dice el para B, os lo pongo aquí, pero es que estaba en la cómo se lo ha comido. Pues no sé, ha desaparecido por arte de magia. Bueno, por lo pongo el para b es controlable. Sí, solo sí. El rango de la matriz e, a b AB, A cuadrado B hasta A delta menos 1, B es delta. Es decir, esa matriz tiene rango completo. ten en cuenta que como la matriz, eh, por los tamaños de las matrices, el, número, el rango máximo de esa matriz es delta, pues se dice que es controlable cuando se cumple eso. Y cuando se cumple eso, la representación es minimal. Es decir, que estoy asegurando que tengo una representación lo más pequeña posible. Vamos a ver ahora, al igual que habíamos introducido la distancia para los códigos lineales que nos medía la capacidad detectora y correctora de errores, también se generaliza el concepto de distancia para códigos convolucionales y se le da el nombre de distancia libre del código. Y aquí, pues no haremos ni más ni menos bueno, aquí está puesto hasta infinito, pero como son palabras de código de peso finito, pues llegará un momento en que se acaban. Y lo que tú miras es pues, el número, el peso del vector entrada y el peso del vector salida, el número de componentes no nulas de cada uno de esos vectores. Como la palabra código está configurada por el input y la salida, ahí, pues la, el peso de la palabra está formada por el, la suma de los pesos del input y de la salida. Pues al mínimo de los pesos de todas las palabras del código es lo que se llama la distancia libre. Y bueno, esa, aparte de la distancia libre, en estos tipos de código es interesante para medir su capacidad correctora de errores eh, que no solo la distancia libre sea eh, lo más grande posible, sino que crezca lo máximo posible, es decir, que si yo miro la primera entrada y la primera salida que esto tenga, este valor tenga el mayor valor posible y así, si crece lo máximo posible lo que me está diciendo es que en ventanas, es decir, yo cojo trozos de palabra y puedo, voy a poder detectar el mayor número de errores. De hecho, la distancia libre se puede calcular como el límite de las distancias columnas cuando j tiende a infinito. Eh, hay una cota, igual que para los códigos lineales que creo que no la he puesto, la cota máxima que puede tener un código lineal en función de su dimensión, es decir, si tengo un código lineal eh, de entrada k y salida n, la distancia libre la, bueno, la distancia mínima del código lineal como mucho es n-k menos más 1 ¿de acuerdo? esa es la mayor posible que puede tener un código de esos parámetros claro, no puedo definir un código es decir, dado k y n no puedo definir un código con esa distancia en cualquier cuerpo porque necesitaré un, que el cuerpo tenga un número mínimo de elementos para que pueda alcanzar esa distancia Aquí no hace esta, esta cota, hay muchas cotas de la distancia de, de un código lineal en función del tamaño del cuerpo. Esta es una de las más importantes porque es independiente del cuerpo. Sabes que si tienes un código lineal de entrada K y salida N, la distancia máxima que puedes tener es esta, independientemente del cuerpo. Ahora ya, si tú quieres construir uno, también hay resultados que te dicen que pues que necesitas al menos un cuerpo de tantos elementos para construir un código de entrada 20 y salida 30 posiblemente con un no binario no lo puedas conseguir pues lo mismo ocurre eh, para los códigos convolucionales se introduce eh, en el 99 eh, Rosenthal y Esmaranda se introducen una, la generalización de esa cota que de hecho si os dais cuenta si os fijáis un código lineal, es decir, un código convolucional de complejidad cero es un código lineal. Y si aquí ponemos la complejidad a cero, lo que tenemos es la cota Singleton, que se llama, eh, de los códigos lineales. Es decir, que un código lineal es en sí también eh, un caso particular de un código convolucional de complejidad cero y de hecho aquí en, la, en, la, en esta cota de la, distancia li, eh, de la distancia libre que se conoce como, distancia, eh, como cota singleton generalizada porque realmente lo que generaliza es la cota singleton de los códigos eh, lineales pues aquí esta cota también lo interesante es esa que, que es independiente de, del cuerpo luego las construcciones también tú dices hay resultados que, que dicen que existen códigos convolucionales óptimos de cualquier parámetro. Dado nk y delta tú puedes construir siempre un código que alcance esa, esa cota. El problema es que el resultado también dice, el, te, el resultado de existencia dice para cuerpos suficientemente grandes. Claro, igual que el crecimiento de la complejidad complica la decodificación porque la complejidad de codificación crece exponencialmente con el, con el aumento de la complejidad, pues también el trabajar con códigos, con cuerpos grandes, pues a veces también puede complicar eso. Como os he dicho, bueno, se conoce como la, la distancia Singleton generalizada. Y bueno, cuando yo tengo un código que alcanza esa distancia... Esa cota máxima de la distancia libre se, se dice que el código es óptimo, que es eh, Maximum Distance Separable, es decir, que tiene la máxima distancia, es decir, la máxima separación o la máxima distancia entre, do entre dos palabras. Si además esa distancia libre, esa cota, se alcanza lo antes posible, es decir, lo que hemos mencionado antes con las distancias columnas, ya no solo que alcance esa distancia, eh, la cota máxima de, esa, de, la, de la cota Singleton, sino que además esa cota se alcanza lo antes posible, es decir, que todas las palabras, las, si yo considero trozos de palabra, la distancia entre esos trozos de palabra también es lo más grande posible, entonces se dice que el código es Strongly M10, es decir, que es fuertemente... MDS claro, lo ideal es, bueno luego están los maximum distance profile que es que las distancias columnas van creciendo lo máximo que pueden crecer aunque nunca alcanzan la, la cota singleton eh, todos estos códigos si se estudian y se definen de esta forma es porque son los ideales a la hora de decodificar porque van a tener la mayor capacidad eh, de decodificación mira ahora sale esto y no sé por qué se han, se han bailado las, las transparencias aquí es lo que os decía de, de el, que el par era controlable y entonces si el par es controlable la, rep la, la representación es minimal también si el par es observable lo que tengo es que es no catastrófica, ya lo habíamos comentado antes y el par es controlable cuando se cumple que el rango de esa matriz también es delta bueno, pues ahora vamos a ver cómo tenemos problemas, es decir, tú quieres tener códigos óptimos pero mmm, la mayor capacidad detectora siempre pasa por aumentar la complejidad y aumentar el, el tamaño del cuerpo sobre los que definen los códigos y eso da problemas a la hora de decodificar, pues lo que se hace para generar, digamos, eh, una falsa complejidad grande es concatenar los códigos es decir, a partir de códigos pequeños yo los concateno y obtengo otro código pero el, el, la forma de construirlos hace que esa complejidad aunque aumente esa memoria es una falsa memoria porque digamos que internamente como la tienes dividida en en, en códigos o la tienes estructurada obtenida por concatenación de códigos pequeños, eso te permite eh, tener una mayor capacidad eh, detectora y correctora de errores sin aumentar, sin que la complejidad de codificación crezca exponencialmente. Bueno pues hay un montón y ¿qué es lo que se hace? Eh, bueno, esto está estudiado en la tesis de, de MAVI, que es de aquí del, del, del departamento, y lo que eh, se desarrolló en esa tesis, que fue dirigida por un profesor de la Universidad de Alicante y por mí, pues era la representación, entrada, estado, salida, del nuevo código que se obtenía con las concatenaciones. Y lo que buscábamos, que era? Bueno, pues que la nueva representación del código Concatenado en función de los códigos que lo configuran la concatenación, lo que mirábamos es ver cuando esa concatenación era buena. Lo que mirábamos es la relación, por ejemplo, en esta concatenación vemos que la palabra código está formada por el input y por la salida del segundo. Eh hay muchos tipos de concatenaciones y siempre lo que buscamos es, por ejemplo, otro tipo de concatenación es el que eh, la, salida, la palabra código está eh, por la entrada del primero, la salida del primero y la salida del segundo. Hay muchos tipos de, de concatenaciones, para cada una de esas encontramos una representación entrada, estado, salida y lo que buscamos con todas estas... Eh, Concatenaciones, lo primero que estudiamos que es ese nuevo código que yo tengo es bueno es decir del hecho de que los códigos constituyentes sean controlables y observables es decir si yo tengo una representación buena porque es minimal y no catastrófica de códigos constituyentes el que obtengo es también una buena representación pues bueno pues en muchos casos se ve que eso no es así y entonces eh, lo que te, tenemos ejemplos que ponen de manifiesto que eso no es así y entonces qué es lo que nos toca pues estudiar condiciones para que cómo tengo que coger los códigos constituyentes para que el nuevo siga siendo bueno porque yo sé que combinando los códigos de esta manera voy a tener unas ventajas en la decodificación que si obtengo utilizo un código de la misma complejidad que este pero que no está configurado por concatenación. Pero claro, si el que, no, el que obtengo ya no es controlable o no es observable, voy a perder. Entonces, claro, lo que se hace en esa tesis, lo que se hizo fue estudiar condiciones sobre los constituyentes que me aseguren que el nuevo obtenido sea una, tenga una buena representación, es decir, que sea controlable y observable, y se, se introduce una serie de, de condiciones y luego también estudiamos que el nuevo código tenga la, la mayor, es decir si tenemos cotas de cuál es la distancia libre del código obtenido y entonces bueno pues para los diferentes concatenaciones obtenemos cotas aquí la cota superior ya la tenemos, siempre es la cota singleton generalizada de los parámetros del código nuevo obtenido pero sí que queremos asegurarnos una cota inferior, es decir, que por lo menos la distancia libre sea mayor o igual que cierta cantidad, entonces establecemos para esas diferentes concatenaciones pues cuál es la dista el, el mínimo de esa distancia libre pues Tenemos pues ya son valores luego qué es lo que estudiamos también, ahí habíamos visto concatenación de convolucional con convolucional pero una de los tipos de concatenación más interesante es la concatenación de un código bloque con uno convolucional de hecho ese tipo de codificación es la que se utiliza en la comunicación por telefonía móvil es decir, la, la comunicación por telefonía móvil se realiza con la concatenación de un código bloque y un código convolucional y aquí en este caso pues hicimos lo mismo realizamos estudios de qué es lo que ocurría cuando yo concatenaba un código bloque con un código convolucional obtengo la representación del nuevo código que será un código convolucional y veo la relación de las palabras código de, entre los constituyentes y, y bueno pues lo que vemos también es que ese nuevo código vemos cuando aparte de la relación de una de las palabras código del nuevo en función de, los, de las palabras código del constituyente también lo que nos interesa es lo mismo, ver cuándo estas concatenaciones cumplen que del hecho de que en este caso de que el convolucional sea controlable que el obtenido al concatenarlo con el bloque siga siendo controlable y eso tampoco es en general cierto y lo que vemos es, pues, porque, pues, por ejemplo, que la matriz B del sistema BCD tiene que tener rango, la, la complejidad del, del código convolucional. Entonces ya el nuevo código sí que es controlable. En los casos de concatenación de bloque y convolucional, del hecho de que el convolucional sea observable, es decir, sea no catastrófico, el que se obtiene la concatenación siempre es no catastrófico. También calculamos eh, la relación, es decir, cuáles eran las distancias columnas del, del nuevo código. Se obtienen buenos resultados. Y, y bueno, también encontramos cotas de la distancia libre, cotas inferiores para la distancia de los nuevos códigos concatenados. Estos eh, resultados, bueno, eh, incluso ahí obtenemos que hay casos en los que podemos llegar a obtener, el, el código que obtenemos puede ser un código no solo eh, óptimo, sino lo que se llama fuertemente MDS, podemos llegar a construir al concatenar. Eh, construimos varios y, y, bueno, también tenemos a todo lo que hemos visto son concatenaciones en serie, ya sea de convolucional con convolucional o de código bloque con código convolucional también hay concatenaciones en paralelo. ¿Por qué es interesante las concatenaciones en paralelo? Bueno, pues ahora veremos que una de las aplicaciones son lo que se llaman los turbocódigos que también son uno de los códigos convolucionales más utilizados en la práctica y ahora veremos por qué. Bueno, y el proceso es siempre el mismo. Yo tengo unos códigos constituyentes buenos y lo que quiero es obtener un nuevo código que siga siendo bueno. Lo que vemos es la relación entre las palabras, vemos si eh, del hecho de que los constituyentes sean controlables y observables, lo son. En unos casos sí, en otros no, depende de cómo concatenes, obtienes que sí o que no. O tienes un tipo de representación, unas representaciones te dan mejores que otras. Y, y bueno, eso una de las aplicaciones de este tipo de concatenaciones es también lo que es una, es una eh, lo que se llaman los woven convolutional code. Que bueno, traducción al español. Por eso esta parte está en inglés porque es que mmm, no existe nunca la traducción. Eh, la, la traducción es que woven es entrelazado, es decir que no existe una y lo que hace son concatenaciones, pero en lugar de entrelazar conforme la salida de uno, si tiene una entrada y aquí están las salidas, pues ahora lee las primeras componentes de la salida de todos los códigos en paralelo, es la entrada en uno. Por eso se llama entrelazado, porque hace como un enrejado de unas salidas con otras. Y bueno, como digo, una de las... de los códigos más efectivos en la práctica son los llamados turbocódigos que los introducen en el año 93 y, y que se utilizan en la, también en, en, en la codificación móvil 3G y 4G en las nuev, la nuevas misiones de la NASA, ahí tenéis algunas, en comunicación por satélites en, en las wireless networking, en, en reconocimiento de en, bueno, grabación de, de sistemas ópticos y, y en, fibra, en comunicaciones por fibra óptica. Es decir es, son uno de los códigos más uno de los códigos más utilizados y un turbocódigo no es ni más ni menos que la concatenación un tipo eh, particular de concatenación. Donde tienes una entrada que entra en un codificador y esa misma entrada, digamos, lo que llama modulada o que matemáticamente se configura con permutando la entrada, la codifica en otro codificador. Eso es el turbocódigo original más simple, donde pueden ser los códigos pueden ser diferentes, de salida de longitud diferente, la n puede ser diferente, pero muchas veces incluso se utiliza el mismo código. Lo único que en uno entra la entrada y en otro entra una variación, una permutación, digamos, de la entrada. Eh, nosotros hemos trabajado ahora en, en la modelización de entrada-estado-salida porque además los turbocódigos, normalmente los, co los códigos constituyentes convolucionales se, se utilizan en forma sistemática, que es como los tenemos cuando tenemos la representación entrada-estado-salida. Hemos obtenido aquí en los turbocódigos, la diferencia es que, eh, bueno aquí tenemos la representación que obtenemos, aquí obtenemos que de, del hecho de que los constituyentes sean controlables no implica, por lo tanto necesitamos condiciones para que sea pero en los, códigos, en los turbocódigos, ya os digo que, la distancia libre, que es lo que se mide en los códigos convolucionales normales, en los turbocódigos originales, que están puestos como sistemáticos, y además, normalmente, los que más se utilizan son los binarios. Es decir, donde el cuerpo base es un cuerpo eh, de elementos 2 do, elevado a P, donde P es un número primo, de característica 2. Pues dice que lo que tiene que mirar para saber que tenga la mayor capacidad de muestra en los autores que lo introducen ya no es la distancia libre sino lo que ellos llaman la distancia efectiva y la distancia efectiva es el mínimo de, las, de, de los pesos de las salidas para entradas que tengan peso 2 y ahí dice que con, midiendo eso es como mide la mayor capacidad que tiene el, el código luego de de, de corregir Errores de forma sencilla. Bueno, pues nosotros tenemos resultados obtenidos. Hemos de, eh, de, bueno, de, de la cota de la distancia de la distancia efectiva y hemos introducido eh, bueno, condiciones para que el código obtenido en función de las condiciones sobre los constituyentes para que el turbocódigo que obtengas tenga una buena representación, es decir una representación eh, minimal y no catastrófica y también hemos obtenido, hemos hecho, hemos construido códigos que tienen la distancia R efectiva lo más grande posible, hemos introducido nosotros para cuerpos, porque todas las, las cotas que estaban, había cotas de la distancia efectiva para códigos en binario, es decir, para códigos donde el cuerpo era de característica 2. No estaba hecho para cuerpos en general. Nosotros lo que hemos hecho es eh, encontrar una cota para códigos para turbocódigos que están definidos sobre cuerpos finitos de cualquier característica y además hemos presentado una construcción cuando el código es de entrada 1, una construcción que tiene, que alcanza la cota de la distancia libre. Bueno, aquí hay una serie de resultados que nos indican cómo construirlo y luego cogiendo, hemos eh, encontrado una ABCD que nos da que el, código, eh, que el turbocódigo obtenido eh, es óptimo, es decir, alcanza la mayor eh, distancia efectiva posible. Pues eso es. ¿Qué más? Es decir, ¿qué estamos, ¿en qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en utilizar, eh, porque como os he dicho, como al principio la decodificación que se utiliza hasta ahora en la práctica para los códigos convolucionales es la decodificación de Viterbi. La decodificación de Viterbi, cuando tienes cuerpos grandes y complejidad grande, eh, se complica mucho. Por eso. El estudio de, de, de los códigos con esta representación entrada, estado, salida, que te permite hacer unas construcciones algebraicas. Y entonces, con esas construcciones algebraicas, ahora lo que queremos es introducir algoritmos de decodificación que exploten esas características algebraicas de, del código, que nos permitan, eh, y en ello estamos, se está trabajando. Eh, se están implementando también eh, los eh, códigos que están construidos de forma con concatenaciones secuenciales y paralelas y ahora también estamos trabajando en un nuevo tipo de concatenación que bueno, se llaman códigos producto y que se pueden representar hasta ahora estaban eh, estudiados a partir de la matriz generadora y nosotros los hemos introducido con eh, la representación, entrada, estado, salida. Eh, los códigos productos también tienen ahora mucha utilidad en el envío de en las redes neuronales y en envío de paquetes, es decir, de información por paquetes porque ahí eh, ya no es que se distorsione sino que se pierde información. Entonces, una forma de codificar, que se dice la codificación producto, es que yo tengo un código vertical que llamo de entrada de parámetros K' y N' y un código horizontal de entrada K ponemos guioncito y N guión. Entonces lo que hago es, en lugar de lo que hago es, lo que hace es coger una matriz de tamaño K vertical K vertical por K horizontal es decir, que tiene eh, K prima filas K prima filas y que tiene K guión columnas y entonces lo que hago es con el codificador eh, horizontal Codifico las filas de la matriz, eso tendrá unas salidas que yo pongo aquí, estas son las salidas, que esto tendrá cada salida, pues si he codificado con el codificador horizontal lo que he hecho es codificar que cada vertical entradas las codifico con el codificador horizontal. Y para cada una de esas K, eh, K vertical entradas, para estas K vertical entradas tendré su correspondiente salida que tendrá una longitud de n horizontal. Ahora lo que hago es, con el codificador vertical codifico las K horizontal eh, entradas de esta matriz y tendré sus correspondientes salidas ¿de acuerdo? es decir, aquí cada salida estas tiene longitud n vertical pero además con el codificador vertical también codifico estas de aquí es decir, como voy leyendo por columnas no le, leo las k menos que tengo pero aparte leo las que había codificado y aquí obtendré, pues, k menos vectores de longitud también n vertical. Entonces, la salida del código producto está formada por las palabras código del k vertical, del k horizontal y una paridad de la paridad. Bueno, eso se demuestra matemáticamente que si tienes las matrices generadoras, que la matriz generadora del código producto es el producto de Kronecker, de las matrices generadoras. Nosotros hemos introducido la representación entrada estado salida de ese código producto y ahora estamos a punto, pero pues nos resiste un poco, de eh, establecer, porque siempre la, la representación que obtienes no es minimal. Es decir, si tú calculas la matriz de paridad de aquí, que además se muestra que se obtiene también como producto de Kronecker de las matrices de paridad, esta matriz de paridad no, no es minimal. Eso viene dado de que aquí codifica la de uno, la de otro, y tiene redundancia de uno, redundancia de otro y la redundancia de la redundancia. Eh, nosotros tenemos ya la representación de entrada, estado, salida, y ahora estamos intentando extraer de esa representación de entrada, estado, salida la representación minimal es no catastrófica la que obtenemos pero todavía estamos ahí a punto pero se nos resiste un poco obtener la representación minimal de este código producto y eso es en lo que actualmente estamos trabajando una pregunta el operador producto en redes neuronales qué se fija para diseñar las capas y sí creo que sí para las, sí, lo que es el diseño de capas y sí. de capas y de número sí. Pero vamos, tampoco estoy muy... Yo me... Sí, sí, es que ahora todo eso está muy de moda. Y se están estableciendo nuevos tipos de, de, de codificación especialmente convolucional para ese tipo de problemas.